¿Qué tal amigos? Sean bien, bienvenidos bien, bien, bien, a esta bien, bien, edición de La Como ven ustedes, y está por, por aquí estimado mi estimado Néstor Velázquez, que es. ¿Qué tiene sed atrás, hey. venga. <risa> Nuestro disclaimer, porque este es un tema bastante serio, es un tema bastante complejo, es un tema en algunos casos, pues doloroso, porque las consecuencias y los efectos de tomar una decisión de incurrir en esta conducta pues suelen ser bastante, bastante difíciles, bastante notorias, bastante contundentes en muchos casos, así que esto es material explícito, esto es material que pues, definitivamente va a tener muchos efectos. Y aquí la parte importante, esta es información, no queremos, ah, es bueno, es nada. Les vamos a decir qué es lo que pasa en el cerebro cuando ocurren estas cosas, cuando estas sustancias ingresan al organismo, todo lo que va pasando. Y desde luego, pues eh, lo importante del mensaje es, eh, ahora que ya saben cómo funciona, pues no lo usen, ¿no? Ya que van a saber cómo funciona, pues no lo usen. Si lo usan, úsenlo bajo su propia responsabilidad, porque como siempre en este tipo de cosas, la responsabilidad es de quien lo recomiende que lo usa a final de cuentas esto que qué es lo que nos trae a colación del tema del día de hoy pues sí prácticamente va a suceder como si fuera una clase esto vamos a hablar el día de hoy de sustancias pues ilícitas alucinógenas cosas así algunos de sus efectos en el cerebro y es importante que si usted eh, está compartiendo este video este audio o este contenido con menores de edad tome todas las precauciones posibles en este aspecto, porque al final de cuentas, como siempre lo decimos aquí, no recomendamos, no decimos hágale así, hágale estado, nosotros contamos nuestras experiencias, las experiencias que hemos vivido, lo que hemos investigado, lo que hemos visto para hacer los guiones semana a semana y este capítulo pues es uno de los más, más eh, explícitos, con contenido mucho más eh, pues sí, drástico de respecto a todos los que hemos tratado o sea, es, Incluso yo creo que lo vamos a colocar al ladito de, de violencia y armas y cosas así Porque sí, sin duda alguna, este, este tema no solo es interesante Es un tema que pues tiene muchas aristas, tiene muchas vertientes Es complejo, es difícil de tratar En toda, en toda, en toda la expresión de la palabra Así que bienvenidos esta semana a La Voz del Pueblo Iba a ser el chiste que siempre hacemos cuando se trata la voz de las bromas, pero no, esta vez no, así que vamos a empezar el tema de esta semana. Y como siempre, muchas gracias a todos los que se han suscrito a La Voz del Pueblo MX, a los canales XHTWeb, Tic Tac, MX... Y a todas las cadenas, a todas las redes afiliadas a la, a la cadena que estamos nosotros formando en estos momentos. Bienvenidos a todos los que ya este, han visto los videos y están por suscribirse. Suscríbanse porque seguimos viendo las estadísticas bien raras. O sea, tenemos una cantidad de suscriptores, pero resulta que el triple o más son las personas que ven los videos sin suscribirse. Y eso, pues, ¿por qué? Suscríbanse a los videos sí, sí, sí. para que puedan participar mucho más en forma recuerden que viene el mes del aniversario y vienen regalos de aniversario, vienen muchas cosas de aniversario, también les recuerdo que eh, hacemos menciones, cumpleaños, saludos, eh, 15 años, graduaciones... O Obituarios no nos han tocado, pero estamos dispuestos a todo lo que nos quieran dejar ahí Mándale un saludo a tal escuela, a tal universidad, a tal persona Aquí déjenlo en los comentarios y nosotros se los enviamos Así que muchas gracias por sintonizar Sintonizar, bueno, por caer aquí en la Voz <risas> del pueblo MX Bienvenidos y vamos a empezar este tema Así es, pues qué tal el primero vituario? Ni más ni menos le decimos adiós a la reina Isabel II Hoy se despidió de este planeta, tal vez por eso tanta actividad, Néstor. Quién sabe estaría bueno para debate y actividad eh? ovni. Recordemos que la reina y en todas las conspiraciones, pues la reina Isabel II fue catalogada dentro de esta raza de humanoides reptilianos. Así que no dudo que la reina haya fallecido, quizás solamente volvió a casa... Estaría bien hacer un crossover ahí de la voz de la galaxia con la voz de lo misterioso y cosas así. Porque sí, efectivamente, o sea, qué coincidencia o una coincidencia muy este, notoria. Durante todas las semanas pasadas tuvimos mucha actividad extraterrestre, y mucha actividad de objetos voladores no identificados. Y el día de hoy fallece la reina Isabel II. Eso está, está bastante complejo de para sacar una buena conspiración de ahí. Sin embargo, pues un pésame a toda la familia real. Sabemos que nos están viendo, así que... Sabemos que nos corazones. están observando, príncipe Carlos. Que rey Carlos III ya, hoy ya es rey Carlos III. Eh, pues... Eh... Esperemos que no se le vuele el cerebro y se nos vuelva loquito y quiera hacer una locura ahí, guerras y guerra. ¿Así eso. Claro que esperemos que No, mientras tanto Argentina ahorita entre todo eso podría como que aprovechar y acercarse ligeramente a las Malvinas porque pues ahí están enfrente, ¿no? Cualquiera <risa> de ellos. En fin, ese es un, obitu un obituario real para esta semana. Recordemos que estamos chacoteando, no es nada serio, pero es una noticia que está ocurriendo el día de hoy, 8 de septiembre, así que tomémoslo en cuenta para futuras referencias. Así es, y la que le cayó a, ahora al rey Carlos, empezaba a chambear a los 73 años, pues no cualquiera, ¿verdad? No, no cualquiera, ya, 70, pues es un joven. Saben, todos 70 años la reina en el poder nos deja a los 96 años, ¿no parece? 93. Y bueno, esperemos ya está en un mejor plano, esas monarquías pues ya son raras de ver, hay muchas otras más en otros países, pero pues eh, muy famosa de este lado, Toda esa dinastía de, de reinado de Inglaterra, Reino Unido. Y bueno, ahí están nuestros eh, pensamientos con sus dolentes. El día de hoy, pues prácticamente esto que mencionan de las teorías conspiranoicas, muchas veces son inspiradas por este tipo de sustancias alucinógenas, dado que según eh, dictan lo, los que han vivido estas experiencias, tienen conexiones interesantes al momento de eh, tomar este tipo de sustancias. Hoy nos queremos enfocar, no en todas, eh, más que nada en, en un par de temas relacionados con, con los hongos, los hongos alucinógenos. Como ustedes sabrán amigos, existen dos categorías de hongos, unos que son los venenosos y otros que son los alucinógenos. Ambos son psicoactivos y tienen compuestos distintos que aquí estarán apareciendo. Uno de ellos que es el Ixonazol, que prácticamente pues es eh, venenoso. Si lo pruebas, obviamente te vas a intoxicar severamente. Y si consumes de más, pues lamentablemente pasas al siguiente nivel, al barrio, que no todos queremos llegar tan pronto, ¿no? Y bueno, están los otros que se descubrieron, eh, que son los hongos alucinógenos, que esto es su compuesto principal, es la silocina. Sí, la silocina es un, un, un tipo de compuesto químico que se va a asociar a esos huequitos que tenemos en el cerebro, como actúan muchas otras drogas, incluso el alcohol. Eh, en donde se va a alojar eh, ese huequito que tenemos es donde se va a alojar como una pieza de, de rompecabezas eh, en los receptores de serotonina del cerebro para que ahí empiece el efecto y todas las conexiones eh, mágicas que podrían llegar a suceder aquí en México fue muy famosa aquella curandera María Sabina ya la hemos tocado nos gustaría tocarla a fondo en una eh, ...siguiente entrega... ...ahí nos falta un poquito más de investigación... ...todos los rockeros de aquellos entonces... ...incluyendo los Beatles... Eh, Jimi Hendrix... ...llegaron a venir hasta el pueblo donde ella estaba... E ...incluso... Eh, ...pues... Eh, ...los paradigmas que existían, ¿no Néstor? Su mismo pueblo la empezó a segregar... le empezó a decir que era como que bruja... ...la empezó a catalogar de mala... ...¿por qué? Porque pues la sociedad mexicana... Técnicamente no está abierta como otras sociedades como que ya tienen legalizada por lo menos la cannabis. Llámese en Ámsterdam que hay zonas de tolerancia. En Estados Unidos, que también lo hay, pero realmente no es tan implícito. En ocasiones está mal dictaminada la ley. Si sí puedes consumir, pero no puedes producir. Entonces hay ahí un debate de, de cómo se produce, quién la vende si tú la produces etcétera en esta ocasión los hongos alucinógenos pues es lo que nos tratamos de, de darle un poquito más y esto pues más que nada porque como cualquier otra cosa que ingresamos a nuestro cuerpo pasa a través de nuestro hígado el cual lo metaboliza y precisamente lo manda ya al torrente sanguíneo para llegar al cerebro y empezar a, a tener este tipo de alucinaciones Voy a hacer pausa aquí para que vayas ahí, Néstor, con algún dato interesante al respecto de esto que te menciono. Eh, Tú, ¿cómo lo viviste en tu casa? ¿Cuál fue la educación que te dieron al respecto de las sustancias psicoactivas? En la casa, bueno, yo cuando, conforme iba creciendo, pues yo vivía en una calle, Palacio de Iturbide, número 308, Ciudad de, de Estado de México, y en día van y es un burdel o algo así, ya no vive nadie ahí. Pero es una cosa, fue una cosa bastante compleja porque en las mañanas, 6, 7 de la mañana, olía a quemado y ¿por qué huele, no? Huele a hierba. Mi abuelita decía, se las están tronando yo así, ¿qué truenan? No entiendo por qué, porque cuando el cuate, el vecino fumaba, pues tronaba la hierbita, tras, tras, tras. por eso sonaba, se las están tronando. Digamos que desde ese punto de vista, mi entorno sociocultural, socioeconómico, ahí donde estaba yo, pues era prácticamente normal o pensar que en algún momento yo iba a, a tronármelas también, como estos cuates, ¿no? Estos cuates se las tronaban. O, o al lado había otro que también vendía vendían vendían cocaína esos cuates y Sí, era una cosa mala porque llegaban incluso carros grandes y todo y sacaban sus paquetes a, la, a las 10 de la mañana 11 de la mañana y mi abuelo pues era un hombre que barría sí. joven algunas tardes ¿no? sí. y, pero vivíamos ahí nunca pasó nada porque... La mera tiendita, ¿no? Dame la mera tiendita, o sea, ¿qué digo yo? ¿Tiendita? Era una especie de... <risa> Era una cosa enorme. Pero Igual y pasó la... hasta ahí por el señor Pablo Escobar, ¿no? Era una cosa ridícula la distribución de, de drogas y cuando se veía en la televisión que mataban a un fulano, durante un tiempo en, en esa calle no se veía nada, o sea, no pasaba nada, ¿no? Y otra vez volvían otra vez los, los, los, los carros grandes, venían a comprar... Y, y, y era chistoso porque o es sea, ciudad Neza, ¿no? Esperas ver BMWs o, o, o jaguares o autos muy brujosos, estacionarse en una callezucha de ciudad Nesa o al y tardarse un rato y ya luego se iban. Pues era gente que venía co a comprar drogas, ¿no? Entonces... En ese entonces pues, todos teníamos la idea que era malo, porque Ay, es que ya se las están tronando y es que nada más eh, roban para drogarse y, y dentro del entorno, dentro de la fuerza que ejercía mi abuelo y mi madre, de eso está mal, eso está mal, durante mucho tiempo, por, hasta por ahí de los 17 más o menos, yo, yo tuve la idea de que eso era malo, ¿no? que era para gente ignorante, que quería destruirse, o sea, todo lo que te dicen, ¿no? Y pues sí, de, de, en ese entonces yo pensaba así de, no voy a hacerlo, no voy a hacerlo, pero pues de, más que hay rápido un cojo, si es, no, pues es más rápido que hay un, un hablador, hablador un, cojo. un hablador, si está cojo, entonces dentro de todos los ires y venires, pues un día conocí a una chica, ¿no? Y ella sí se lastronaba tronaba macizo, y, ah, que yo fumaba fumaba con hijos ¿no? dos tres cajetillas al día y aún tabaco. sabiendo tabaco de tabaco normal malboro fuera y aún sabiendo que estaba mal pues yo lo hacía no y entonces conociendo a esta fulana me dice ándale que vamos que que, que entra de que tú también que nos sé que estemos juntos estábamos acampando en, en aquel entonces en un lugar que se llama la gloria en el estado de Hidalgo qué bueno y, y fue una de las experiencias más locas que estaba ahí. Y como bien lo dices, todos los efectos, todos los químicos, pues yo sentía, me lo imaginaba en mi mente. Y de repente empezaba a ver cómo mi mano se hacía así enorme y se iba a las estrellas. una cosa ridícula. Pero es por eso, porque los efectos que se van pegando al, a los receptores entre neurona y neurona, pues cada uno de estos químicos tiene un efecto distinto. Entonces... Aquí viene la parte de la experiencia. No estoy diciendo que sea bueno haberlo hecho, ¿no? Sin embargo, la experiencia en la que viví, o sea, se me, se me abrió la mente de, de tal forma de que yo veía las estrellas y decía yo quiero estar allá, y de por sí ya traía yo como esta idea de ser un Nerd y todo esto, y me, me, la verdad es que sí me gustó mucho esta parte. Obviamente llegué a la casa y no va a ver, que no sé qué, y no sé qué me revisó en los dedos, y estuviste de pinche marihuano, ¿qué te pasa? ¿Por qué? ¿Y en qué fallé? Y ahí se va chille chille por allá, y yo. <risa> Otra vez, y mis manos. Entonces, conforme vamos creciendo, o sea, la experiencia es que conforme vamos creciendo, vamos a ir teniendo cierta idea de estas cosas, de estas sustancias. Sin embargo, conforme vamos viendo el progreso, el mismo entorno, la misma sociedad, como lo hemos visto en otros lados, te va como empujando, ¿no? Cuando son chamacos de secundaria, ándale, fúmale para que te veas más hombre, o fúmale para que. Te demuestras que eres como más un superhéroe como nosotros y cosas así, entonces vas acercándote a esas cosas y sí, desde luego, conforme fui acercándome, pues ahora conocí a esta chica que me este, presentó a, Mari, a Mary Jane y después, después nos dejamos de ver, no pasó nada, después de un rato, tardé más o menos dos años en volver a fumar este, hierba en esa época, pero en ese momento vino la etapa de el misticismo. Vámonos a acampar, vámonos aquí, vámonos allá. Y fuimos al famoso pueblo este donde se consume peyote. Y entonces este, ahí viene la otra. Con la idea de que es mala la droga, es malo los efectos, es malo los, consumir estos elementos, pues aún así fui a esta experiencia en la que te ponen en un temascal, sudas como loco, etcétera. etcétera. Hay cánticos, hay... Este, una experiencia muy padre y después hay un, te ofrecen un pedazo de esta este, cactácea llamada peyote y pues también, igual, pero es, esta es más fuerte, ¿no? El elemento que de repente estaba yo platicando con mis zapatos, ¿no? Cómo se sentían y cosas así. Mucho más complejo el element, mucho más compleja la alucinación que el cannabis, porque el cannabis te lleva, te relaja, sientes que... Que, que en lo que te concentras te vuelves uno, se dilata el tiempo, pues son cosas este, bastante complejas, pero cuando ya le, le subes el nivel, por ejemplo, aquí a la cactácea, al peyote, por ser natural, pues me imagino yo que no es tan fuerte o no va a haber tanto problema, De, lo disfruté, o sea, sí lo disfruté mucho. Y estaba yo, este, te digo, platicas con los zapatos, porque el alucinógeno es mucho más complejo, es mucho más fuerte. Platicaba yo con los zapatos, había gente riendo, había, había gente llorando. Mucha gente entró en conflicto porque bien lo decía, es que esto está prohibido, es que esto está no sé qué. Y lloraban, un cuate se azotó en la cabeza. O sea, fue, fue raro porque el, yo creo que el, al momento de ir haciendo la evolución de este asunto, pues el, el cuate no, como que no supo guiar a la gente y fue algo así como una de esas este, pláticas motivacionales en las que la gente sale llorando. Digo, a mí me fue muy bien, yo me divertí mucho, sin embargo, no quiero decir que haya sido como legal el asunto, ¿no? Pero fue parte de una experiencia. Ahora, el hecho de que se, se viva, estemos inmersos en un entorno que... Pues sabemos, todo mundo conocemos el que de repente se desaparece tantito y se lleva las llaves. ¿A dónde fue? ¿Por qué? Porque se pone en Perfecto. las llaves, el en las llaves. Obviamente todos conocemos, pero está en las decisiones de cada quien y sabemos a qué le hacemos, ¿no? Y, y aquí parte importante es la parte de conocer los daños que causa cada cosa. El hecho de que, por ejemplo, yo decía siempre, este, pues si es natural, si es como de como que nació de la tierra, pues no debe de ser tan malo, no debe de haber tanto problema. Y pues sí, o sea, efectivamente hay estos elementos, por ejemplo, el, el THC, pues no genera una adicción física, que digas, tú la super necesito, que no sé qué. Es más como una especie de evaluación mental o de forma de decir, pues sí, lo, lo voy a utilizar, porque no es que te hagas adicto, sino como que es por el gusto de hacerlo a, a estos elementos. Peyote fue la única vez que consumí en mi vida. Jamás he vuelto a consumir peyote. Creo que ya, ya está prohibido el peyote. Está en vías de extinción, Vás algo de extinción. así. Extinción. Entonces, ya jamás lo jamás lo volví a ver. Eh, THC, pues sí, sí, sí, sí, tuve como un consumo, pues si no regular o constante por lo menos este sí estuve consumiendo en, en típico que vas a un concierto y vas a un concierto y ahí aunque supuestamente no se puede pasar pero pues, los chavos lo pasan en las suelas del tenis y pasa, pasa porque pasa entonces ahí sí pasaba incluso una vez eh, estuve trabajando como, como de seguridad así para que no pasaran hacia una zona porque venían... ¿En los lobos o cuáles? No, era este en la... Tenía yo una novia que trabajaba en la en aquel entonces departamento del Distrito Federal, en la delegación Xochimilco. Sí, Xochimilco es donde están las trajineras, ¿no? Entonces, en Xochimilco, y había, ahí iban a llegar grupos eh, exclusivamente a pachequear, O sea, ahí iba a llegar Botellita de Jerez, este, La Gusana Ciega, otro grupo que se llama el Aragán. No. El Aragán, o sea, puro, puro rock así nacional y rock, rock ligero. Y entonces este, yo era, al ser novio de esta chica, pues me dijo, ah, oh, no, no, no, vete allá con de seguridad y si ves algo de, de que se estén drogando o algo, avísame y vete con... y para mandar al policía. No, ah, pues, eran 100 mil personas, una cosa ridícula de gente, ¿no? Y pues a qué hora? Ya <risa> iba yo y... Jóvenes no pueden estar ahí haciendo eso, pero a ver. Y, y, y entonces estábamos disfrutando la música y todo eso. No digo que sea bueno, no está bien. Pero a final de cuentas, el entorno en el que yo ya desarrollaba esta onda, pues ya decía yo, no, pues vamos a, a divertirnos también. Y al final de cuentas, pues no, no es como que fuera algo que yo necesitara o que se necesite. Digo, actualmente llevo siete años sin fumar, este tabaco normal, o sea, de ningún tipo. Eh, ¿Qué otra cosa? y Antes de esos siete años ya llevaba yo como cinco, como, sí, como cinco, siete años también sin tocar el THC, entonces ahora está mal respecto a lo que nos dicen o está mal por los efectos o está mal por todo. Es un que... paradigma, ah, ¿no? Es un paradigma muy muy complejo porque a final de cuentas hay una industria que la quiere desatanizar, ¿no? Quieren sa... o sea, se, se, se satanizó mucho estas sustancias por sus efectos, pero mucha gente dice es que los marihuanos asaltan a la gente. Cuando estás marihuano lo, lo último que quieres es adrenalina. Lo, cuando estás en ese estado, lo único, que, lo único que estás pensando es cómo se dilata el tiempo, cómo piensas, cómo puedes sentir la rotación de la Tierra. O sea, yo tenía cuates así súper filósofos, súper volados, que te pues, ponen atención, estábamos a, acampando un viento al en Tolalpón Hidalgo sin luces sin nada, y se veían las estrellas. Y decía, pon atención y podrás ver el giro de la tierra Y podrás sentir así de, Yo no recuerdo, pues yo veía las estrellas Qué divertido El momento de la risa te, pues es, es, como, euforia, ¿no? es como una especie de estereotipo Porque no te da O sea, empiezas como que empiezas, Ah, sí está chistoso, pero No, pues, ah, sí A mí no me, no me dio tanto Había gente que sí se reía mucho Pero vamos Yo ten, siempre he tenido como el conflicto de Ya no lo voy a hacer porque efectivamente, como le digo a unos chamacos, a un par de adolescentes, no lo hagan todavía. O sea, si lo van, van a estar inmersos. Y va a llegar, siempre un canijo va a llegar y les va a decir que el cigarro, que el mezcal, que el, la cerveza. Y si yo a mí me ven tomar una cerveza, me ven tomar un, me ven un cigarro. Ay, ¿cómo tú si sí lo haces? Entonces, sí, sí. Los está normalizado de alguna manera. No podemos decir que es. Ajá, exacto, o sea, no podemos negar o contradecir en base a una normalización. ¿Qué es lo que he hecho? Pues no es normal que, yo, que exista esto, pero pues, si nos gusta vamos a tratar de no caer en los excesos, vamos a tratar de no caer en el vicio, vamos a tratar de que no por hacer esto dejemos de hacer otra cosa. Eso es el punto, mm, quiero pensar que es el punto medio, porque si sí, en aquella época yo decía, no pues... Este, voy a tomarme, como bien lo decías al principio del bloque, eh, alcohol no, nah, alcohol eran borracheras de dos, tres días en mis este, 20, 21 años no pero tampoco es, tampoco es lo correcto porque ya faltabas a trabajar faltaba yo a trabajar y me recuerdo que en el mundial del 2002 tenía yo que 20, 21 años, algo así daba yo clases y pues cómo llega un, un vato ahí todo crudo todo borracho a dar clases y obviamente me despidieron entonces eso está mal, eso está muy mal, porque a pesar de que yo sé que está mal hacerlo, que está mal, pues lo disfruto, ¿no? O sea, los mormones me decían, ¿no? Es que usted tiene problemas con su manera de beber, no, yo no tengo ningún problema, a mí me encanta. No, es que su, el cuerpo es un santuario, es un templo, ah, el mío es un parque de diversiones con una cantina, no me interesa. Pero después con los años, ahorita sí, o sea, tengo problemas de hígado y cosas así, hígado brazo, y todo lo que conlleva todas las consecuencias, pues estoy pasando la factura de esos momentos ¿por qué? porque caí en excesos o sea, sí, sí, tuve un problema de alcoholismo ahí, a lo mejor no tan grave no tan pronunciado, no tan no, no tanto tiempo, pero sí fue un problemilla, ¿por qué? porque faltaba yo a clases, faltaba yo a trabajar dejaba de ir con las novias por estar en el, en el piso o sea, ese tipo de cosas es lo que hay que evitar Ahora, la experiencia es, si a mí me enseñaron que eso no se hace, si a mí me enseñaron que eso es malo que eso no sé qué, ¿por qué lo hago? ¿Cómo fue que incurrí? Quisiera yo decir que es culpa del entorno socioeconómico, es culpa del no sé qué, pero también es mi decisión. Me ha tocado ver gente que, eh, así en el trabajo, estamos trabajando en, eh, en pleno hotel, sacan este, una cosita que traen aquí colgada y se van para allá y... ¿No quieres? No, a mí no me gusta formar manzana de la nariz. Entonces, la decisión de, de no hacer eso, de no incurrir en ese tipo de, de sustancias ya un poco más fuertes, ya fue mía, o sea, ya más o menos lo entendí, vamos, para el primer cigarro que me fumé allá por los 12 años, pues no fue que alguien me pusiera una, un pistola en la cabeza, Se fuma porque si no tengo, no, A final de cuentas yo me acuerdo haber robado los cigarros de mi madre, pues a ver, vamos a ver a qué sabe, Primero me ahogué, no le entendía, no sabía y hasta, no fue hasta después, no Cuando ya tenía yo como 16 17 años también, que ya fue que había que hacerle así y luego respirar y que se fuera y luego soltarlo, ¿no? y así me aventé un montón de tiempo fumando, llegó el momento en el que me fumaba dos a tres cajetillas al día en un periodo casi de seis meses, entonces... Exacto. Eso era extremo, o sea, sí, porque siempre andaba yo hablando así como, ¿no? O a la, menor, a la menor provocación, alergias, alergias que me tiraban, así en serio, no podía yo ni levantarme porque pues todos los síntomas al, de alergia, ¿no? nariz este, con mucha secreción, los Exacto. ojos rojos, estornudos, y siempre decían, siempre parecía que yo que siempre andaba enfermo de gripe y cosas así horribles, pero no, en realidad eran... Alergias que se me desataban por tanto cigarro eh, y todo el entorno ya después de todos estos años dije bueno y por qué lo hago ¿No? O sea, cuál es el chiste de, de, de fumar esto la cannabis y eso yo caí en cuenta que era por la convivencia con las personas, con, con los amigos que era divertido, que no sé qué y en ese momento dije ah pues sí llegó el momento en el que ya no le vi tanta diversión, ya no me gustó tanto sabes que ahorita no porque pues en lo que los chamacos chiquitos 6, 7 años se duermen, vamos a esperarnos tantito, y después me daba sueño y ya dije, bueno, ya es decisión de aquí ya no fumo, hoy no fumo nada ya dejé el cannabis, ¿no? pero eh, en ese aspecto dije, <ríe> iba a ser <hacer> un chiste <ríe> así, lo dejé y se me olvidó dónde lo dejé no, <ríe> no, no, no pues simplemente dije en este momento, hoy no quiero, hoy no quiero hoy no quiero, hoy no quiero, y paulatinamente fui como en el hoy no quiero, el solo por hoy ¿no? el solo por hoy Clásico, Entonces dije, bueno, ¿cuál es este, el siguiente paso? Pues el cigarro. Entonces, paulatinamente igual con el cigarro. Hoy no quiero, hoy no me gusta, no, no lo asocio a algo que, que yo estaría yo haciendo. No por el hecho de que me hiciera daño, no pudiera correr, este, me agitara respirando y todo. No, no, no, simplemente empecé a pensar de que no, pues no me gusta. No necesariamente es como que algo que yo necesite. Y aprendí, aquí les va un tip, para dejar de fumar, quien quiera dejar de fumar que el efecto que hacemos cuando hacemos eso y luego respiramos y se pasa el humo es exactamente el mismo reflejo que en ese momento están respirando, salgan un rato si no quieren fumar, háganse la idea, no quiero, no quiero fumar y respiren hondo y hagan el mismo ejercicio como si estuvieran fumando y les va a dar la relajación más o menos similar si no es que está un poquito más intensa. ¿Por qué? Porque el cigarro pues están metiendo el humo y pues, es pesado el aire y todo ese tipo de cosas, entonces lo complica demasiado. Entonces aquí el punto es, ¿qué tan fuertes son nuestras convicciones lo que aprendimos como para decir un no a tiempo? Ya, ya de nosotros como niños, a lo mejor sí es un poquito más complicado, porque no quieres quedarte fuera del grupo, no quieres este, estar fuera de onda, o ese tipo fuera de onda, ¿eh? soy un señor de <risa> un no, no quieres estar en, no quieres estar segregado, no quieres ser el que por allá dejaron, y eso y eso a su vez te hace vulnerable, porque ya no estás dentro del grupo de los portachones que están haciendo esta cosa, estás tú solo, y entonces al quedar solo, pues quedas este, a merced de los otros que también quieren como hacerte los cortan chabones, te y eso, y dices, bueno, pero si me junto con los otros que ya están fumando, pues tengo hasta más, más este, presencia, ¿no?, entre las, entre las chavas, cosas así, puede ser que ese sea como el camino, sin embargo, pues ya la decisión termina siendo propia, es un poco complicado como, como menor de edad, llegar a pensar que no lo vamos a, que no, yo no lo voy a hacer, Paulatinamente vamos a, a, a ir este, teniendo contacto con estas situaciones. Ya cada quien va a decidir. Eso sí es un hecho. Cada quien va a poder decidir. Sin embargo, pues sí hay que tomar en cuenta que si aprendimos bien desde el principio, paulatinamente incluso va a ser más fácil. No es que no es fácil, lo sea, Va a ser más este, sencillo poder ir alejándose de estas conductas. De ahí a que podamos medir con una balanza, es bueno esto, es bueno el otro, no, lo que no es bueno es el exceso, el exceso y la afección, la afinidad, la necesidad física de los efectos de estas sustancias, que naturalmente pues sí son, este cuando son naturales, pues sí el efecto pasa, y dices, ah, qué bueno, ya pasó, como bien lo decías, el, el hongo. Este, yo pongo, por ejemplo, el, el cannabis en este efecto de fumarlo, pero pues también se puede hacer en unas galletitas. <risa> en galletitas. Pero es menos controlable, ¿no? Porque. Ah, exacto. Es menos. Este... El, al momento de inhalarlo, como que va directo al cerebro y te da el efecto más rápido. Pero en el hecho de metabolizarlo, es donde nos puede controlar y sí te puede pasar un poquillo más el efecto y causar otro tipo de. De efectos no deseados, <risa> más para la gente que es inexperta ¿no? en el consumo. Sí, de... sí. Ahí, sí ahí, ahí sí tengan mucha precaución. Si ustedes son los que van y le dicen, mira, fújate oh, eso, cómete esto, no sé qué. Si van a, a empujar a una persona a este tipo de conductas, tengan por lo menos la ligera decencia o, o la paciencia... De los efectos que esta persona pueda tener Porque pues sí, no falta de que Por ejemplo, clásico, ¿no? Están los chamacos, aquí lo he visto 16 17 años Y de repente uno ya se puso Pero hasta las manitas Y vomita, llora, se quiere pelear Todo lo que el efecto del alcoholismo Puede traer y todos risa y risa Y nadie le ayuda Por favor, o sea Esa parte pues, está mal, ¿no? Si lo estás induciendo Si lo estás ahí, por lo menos acompáñalo Lo bien lo dices los efectos muchas veces son impredecibles y eh, no no quiero defender a Mary Jane en galletas pero es... no pasa nada o sea si se comen seis siete o sea lo más que puede pasar es que les dé un, una diarrea dos tres días por la incontrolable, por lo parte incontrolable y el momento en el que se le sube así al cerebro, pues les va a dar sueño, o sea, el, se, van a, se van a sentir muy cansados. Puede ser que el hecho, como viene la siguiente etapa, que es la paranoia, el hecho de que en su mente tengan plena conciencia porque algo que no te dicen cuando estás, que cuando pasa esto. Cuando estás en efecto de THC, de cannabis, siempre estás consciente, siempre tienes la conciencia y siempre estás pensando, híjole, esto sí está mal, no debería yo de hacerlo, ¿no? De repente empiezas a oír cosas o, o sientes primero que estás aquí. Yo, yo, yo siempre ponía ese ejemplo con mis cuates, ¿no? Es que a mí me encanta esta sensación de que ahorita estoy acá y luego siento como que ya me pasé para acá, te estoy viendo aquí, te estoy viendo acá, como que se mueve todo. Entonces, esa, ese tipo de, de situaciones pero aparte que estás consciente que, que tomaste algo, o sea, no como por ejemplo el alcohol, no, con el alcohol tomas y te caes en el exceso y te olvidas te sientes superman, quieres volar como ten sin ganas, es un chorro de tonterías pero con el cannabis en verdad que la, el nivel de actividad es hasta, hasta difícil, voy a contar otra anécdota, no se este tema este yeah. episodio no se trata de una <ríe> una vez yo y, eh, donde vivíamos en Chalco y subimos un cuate y yo a cambiar el tanque de gas. Me dice, ¿qué onda? Echamos un gallito. Le digo, órale. un porrote del tamaño de Bob De Snoop Dogg, ¿no? Snoop Dogg. Y digo, pues órale, a los dos sí estábamos ahí y empezábamos a contar chistes y desde aquí se ve el Pokémon de Deberíamos de ir a escalar el Pokémon de siempre en época de nieve. Híjole, pero si nos sale la lava. No, tú crees que la lava nos... Y empezamos a debrayar, ¿no? Estábamos debrayando. Y, y yo pensé que estaba muy... El tanque de gas estaba muy duro, ¿no? ¿Qué, qué pasa con el tanque de gas? No puede ser. Al momento en el que hago más el movimiento, al mismo tiempo abro el gas, pero en, en mi alucín dije, ¡Ay! Dice muy fuerte y se, sal, se está saliendo el gas. Y de repente empiezo a ver cómo... En mi mente las partículas de gas salían y está el otro sonso así fumando, se enciende, <risa> se enciende el gas así, pero vi la llama como en cámara por... lenta la cámara lenta se iba incendiando y se iba este, elevando y nos quedamos viendo y nos volteamos a ver uno al otro y nos empezamos a reír. ¡Ja, ja, ja! Pero una risa así te de, de dije que te fijaras que con esa pinza no, que por cierto, la pinza se, se chispa, no sé qué. Y digo, ¿ya oíste? Escucha. Fíjate cómo sale por acá y sale por acá. El... Y estábamos escuchando que el gas se seguía saliendo. O sea, no sé qué diablos pasó en el que... y Yo creo que el, el botón de la crisis cuando de hacer un desastre o algo estaba apagado, no funcionó en ese momento porque únicamente fue la chispita, la llamarada gigantesca, salió volando el fuego y ya no volvió a, ya no se volvió a encender seguía saliendo el gas y digo, no, es que tenemos que el gas, ¿no? Y entre el gritadero de los vecinos y, y todo eso, pues de repente sube mi mamá otra vez a la azotea y nos ve otra vez. ¡Otra vez! ¡Está! A... ¡Y otra vez el clásico de las mamás! ¡Y que fallé! Y se va a chiquitito allá. No, no, nada, no, qué bueno. Y a final de cuentas, ahí fue un problema de, de las consecuencias, ¿no? O sea, afortunadamente no sí pasó. Estaban en riesgo, ¿no? Real. Era un riesgo muy alto, o sea, no podemos por incurrir en estas conductas, dejar, como dije, no podemos por incurrir en esto dejar de hacer otras cosas. ¿Qué fue lo que debió haber hecho el sonson Néstor de 15 años para pues, así evitar ese tipo de cosas? Primero cambiar el canijo tanque de gas, ¿no? Porque si no hubiera cambiado el tanque de gas en ese momento, si hubiera, perdón, si hubiera cambiado el tanque de gas y ya luego nos ponemos a cotorrear, no hubiera pasado nada. Nada, pero estábamos ahí payaseando Y jugando y todo eso Y además estábamos bajo los efectos De una sustancia Que sí te hace más lento Te, te, te reduce los Los, los reflejos, los reflejos. La, la forma de interactuar este, Es un poco más lenta, o sea, sí estás Interactuando conscientemente Ya lo hemos visto, muchas de las canciones Muchos de los este, efectos Son bajo el efecto de esta sustancia No, no porque sea bueno no porque sea bueno. Entonces, si yo hubiera contemplado ese escenario, si yo, yo, otra cosa hubiera sido, ¿no? No, no habría habido mayor problema. A, a mi cuarto se le quemaron las cejas. Creo que a mí se me quemó también este. No tenía claro. yo. Ya tenía yo 18, porque ya tenía yo barba. Entonces a mí se me, se me achicharró la barba. A mi cuarto se le quemaron todas las cejas. Fue una cosa ridícula. Pero estuvo, o sea, sí fue algo de consecuencias y fue una parte de lo de las consecuencias que siempre decimos aquí. Fue una mala decisión primero incurrir en esta conducta y luego incurrir eh, y luego tratar de hacer algo que requiere mucha responsabilidad. ¿Cómo lo es cambiar un gas, un tanque de gas? Un ¿Por tanque qué? de gas. Un tanque de gas tienes que estar 100% de que si sí si lo cerraste, de que, si, de que el tanque de gas es una, que se le llama cuerda izquierda, porque cuando lo quieres cambiar, no, lo tienes que girar a la izquierda y no a la derecha, Eso es una cosa ahí que a lo mejor es muy común para mucha gente, pero para los que lo cambiamos una vez al mes, siempre se nos olvida que tienes que estar hacia el otro lado y siempre estás ahí, ah, no es para el otro lado, y cuando ya viste, barriste la maldita tuerca. Entonces, el, ese es un problema. Primero hay que ver por las... decía Dice un dicho, primero lo que deje y luego lo que apendeje. Entonces, <risa> Eso es lo que tenemos que ver. No, no estoy dándole permiso a nadie. No estoy diciendo que, "Ay, primero trabajen, primero ganen". No. <risa> primero tomen conciencia de las consecuencias de los actos. Todos los todas las sustancias que veamos son complicadas y ahorita estamos hablando de las más relax y las más comunes, o sea, y experiencias muy comunes, porque viene Ay, lo, Me sí. falta a mí la mía, ¿eh? La bad, el bad trip que tuve. <risa> ah, sí, también. Entonces, la siguiente etapa, pues, vienen las, los malos viajes. Y eso sí, eso sí se pueden traerte malas experiencias. Sí, fíjate, yo en mi escasa eh, conexión con el tema de las drogas, en específico con la Mary Jane, Mary Jane, eh, yo era inexperto, no, precisamente por lo mismo que mencionas de que de tu mamá que siempre te inculcaba que no te drogaras, etcétera, etcétera porque llegamos a tener un caso de un tío que era alcohólico y ella lo asociaba mucho a que su conducta pues era evidentemente por el alcohol y esto lo, lo volvía pues, realmente una persona indeseable para el resto de la familia en muchas ocasiones y yo, yo llegué a tener el problema mucho tiempo muchos años de de ser fácilmente, de, de tener los ojos irritados, en cualquier momento se hacía calor, se hacía frío, que se hacía polvo, etcétera Siempre se me ponía los ojos de, de persona que usa marihuana, ¿no? Entonces, mi mamá siempre me acusaba que de marihuana, que a ver, ven y súplame, que a ver los dedos y la chingada, para ver que este, que me parece que la característica es que te ponen como amarilla las yemas, ¿no? Cuando usas la, la cannabis, no, pues es... ya lo supe después de un año, después de un tiempo cuando uh -huh. usas cannabis uh -huh. la parte del, de la circulación te, te pican los dedos y tarda en volverse a ponerse rojito entonces ah, si, okay. estás, eh, si hay un rango de una hora después del del, del, del toque consumo del gallo, o de, uh -huh. ah, del consumo y te aprietan los dedos, los dedos se te quedan como, como pegados, como secos y no se ponen rositas o sea, bueno, podemos ver, ¿no? Se pone rosita y se pone amarillento cuando lo presiono. Y aquí está el efecto. Incluso aquí, vean, cómo se tarda. Uh -huh. ¿no? Cambia la vasodilatación. Cambia, cambia la vasodilatación, pero aquí ya son problemas de... De hipertensión <risa> <risa> arterial y esas cochinadas, ¿no? Ya no es de eso. Pero <risa> <risa> eh, no solo eso, sino que se queda como reseco y cuando lo presionan, se hace el dedo así como chicharrón y tarda uh -huh. en volver... Y eso está está este comprobado, si ya lo llegué a ver ninguno de mis hijos ha entrado en eso Pero sí llegué a ver chamacos que cuando me tocó dar clases A ver, ah, que vienen, y venían risa y risa los desgraciados A ver, y funciona, ¿no? ya fue cuando me di cuenta Ya los ojos ahí del cuate ahí todos rojos Sí, profe, puede dar su clase, profe Y yo le digo todas las clases, profe y híjole, o sea, por, y por eso, te, por eso las mamás presionan los dedos, los, justo, dedos. En los dedos, las uñas y ya lo ven. Hay otro todavía más canijo porque la banda que me, me llegó a tocar ver, me llegó a tocar conocer banda que se inyectaba sustancias todavía peores y para que no los detectaran entre los brazos, entre lo clásico donde se debe de inyectar, se inyectaban aquí entre los dedos. ¡Ah, no! pinche ah, mamá! Qué dolor que se veía que sentían estos cuates! Pero es por eso, entonces las mamás se la saben y, ya, y siempre, siempre van a revisar la, Lo primerito que revisan es los dedos ahí. A ver, a ver, a ver. Y, y si sí es por esa creencia, porque incluso con el alcohol, que es un depresivo, te da. O sea, puedes picarte, o sea, y, y cuando estés ahí con... Hasta o las palmas en blanco, ¿no? Los... Las palmas se te ponen así en blanco y todo ese tipo de cosas. Pero es por el, el efecto depresivo del alcohol, como, como bien lo dices. De las, de las neuronas hacen que todo fluya más, este, más hacia abajo, te da el bajón te sientes así, y por eso es pero fíjate, ahí este, veo bien que me alcanzaron a dar cuenta y, y sí, los ojos rojos es una característica porque sí. empieza a ver mucha así como tensión ¿no? y, y sí, pero fíjate que en, en mi caso no fue, digamos no fue en ese entonces que te hablo que de los 14 a los 18 años era muy... Muy eh, tajante en que no nos drogáramos o estarnos tratando de cuidar en ese sentido. Pero yo más bien tuve mi acercamiento a, a ese tipo de, de consumos hasta que te gustan, los 24, 25 años. Yo ya estaba trabajando, estaba entre la universidad, de la mitad o empezando, no me acuerdo bien. El chiste es que un día voy a una fiesta con los amigos, una chavilla que me gustaba. Este, había unos güeyes ahí locochones que me cayeron bien porque estaban diciendo buenos chistes, buenas anécdotas. Luego ya sabes de qué, pues vamos a echarnos un, un cigarrito allá afuera. Ah, pues órale. Y ya me salgo. Y no era del cigarrito que, que yo pensaba, ¿no? Un tabaco común y corriente. Ese era como más normal desde en esas épocas porque incluso antes, si te acuerdas, los padres fumaban ahí contigo adentro comiendo y estaban ahí echándose su, su cigarro y todo allá al ladito jugando y no, no estaba eso de que ay no fumes en frente de los niños etcétera pero oye, yo fumaba tabaco y cuando salí el cuate tenía un, un hueso así de que era de mamey me parece y, y le metió así la, la cosa y me dice pues dale y yo ah chingada pero esto no lo he fumado y yo no tú dale poquito y, y pues ahí va tu pendejo, es un ahí. Ya lo hago así y, y es diferente al tabaco porque el tabaco regularmente está como apretado y sientes el, el golpe distinto a cuando pr pruebas la, la cannabis. Y más en esa cosa que no tenía como papel para quemar. Entonces dije, ah, pues órale las, las tres, ¿no? Las tres clásicas. Ya le doy así las tres. No creas que me atasqué y que le hice nada más así. Sino que le así como, <risa> no se siente nada, bla, bla, bla. Ah, pues ahí está. No, yo mejor que un cigarro normal. Ah, me fumé el cigarro normal y me metí allá a seguir en la intentona con la chavita que me gustaba. Y de repente me dieron muchas ganas de ir al baño, ¿no? Me dieron ganas de ir a hacer del dos, pero como que empecé así a sudar tantito frío y, y me fui de volada al baño, Total me siento en el retrete y, y me quedo así como pensando dije ah cabrón qué está pasando no <ríe> entonces como que me da el sueño así pero extremo extremo me quedo ahí como que dormido no sé cuánto tiempo pasó que empecé a oír toquidos en la puerta como que forzaban la puerta o, o yo mismo la abrí la verdad no recuerdo me pasó como cuando ves un veías un película, una película pirata de esas de DVD que estaba rayado, que saltaba de una escena a otra, del pasado al futuro y así. Y empecé a ver como esos flashes y, y traía una chamarra y me empezó a dar un montón de calor, pero sentía frío al mismo tiempo. Entonces me sentaron al lado de la chavilla con la que iba. Me dice, ¿qué tienes? Le digo, no sé, es que este, fue allá afuera y estos cuates me dieron marihuana, según, ¿sí? y ya te este dicen, no, pues aliviánate, y ya me acostó así sobre sus piernas, y yo me, me hice así como en posición fetal, nada más oía la fiesta de, como que me veían, señalaban para allá, para allá, y yo así como en mi bad trip, en mi mal viaje, eh, me empezó a entrar la paranoia de, ya la cagué, me voy a morir aquí, que la chingada... Y sudando, y sudando y con el frío, ¿no? Y tembloroso, tembloroso. De por sí yo padecí como de... ¿Cómo se le llama esa eh, cuestión de ser muy ansioso? Muy, muy, muy ansioso en ocasiones. Eh, me ponía a temblar cuando venían los exámenes, etcétera. Y, y tenía como ataques de, de temblores. Entonces esa cosa me desató es, esa cuestión. Pues total, ya no, ya no me pasó nada, no sé ni qué me dieron. Pasó unas tres horas, cuatro, no sé, hasta que me aliviané ahí de la nada. No sé qué me dieron, pero yo sé que por lo menos esto de tipo de sustancias alucinógenas en los hongos eh, dicen que no hay nada, ni leche, ni nada, te lo puedo bajar, ¿no? Además, más bien es lo que tu cuerpo tarda en metabolizarlo y en sacarlo de tu sistema. Entonces... Ya corte B, me, me logro incorporar, me dicen, no, pues quédate aquí. Me quedé a dormir ahí. Tuve un, una borrada de cacer así como de... de la madrugada 3 de la mañana a las 11 de la mañana del otro día que desperté. Y dije, Ay, pues, ¿qué me pasó? ¿Dónde estoy? Y estaba en la casa de un amigo eh, que tenía a su novia, que era amiga de la chava que a mí me gustaba. Pues Dice, no, pues ya te trajimos acá güey este te pusiste mal. Dice, es que estos güeyes te ofrecieron droga, bueno, te ofrecieron la marihuana, pero con un primo. diga ah, chinga chingada, como que con un primo. <risa> <risa> Entonces ya luego me dijo, no, es que estos güeyes traían la, la droga, pero tenía cocaína y marihuana. Entonces, sí, lo que era lo más que decir, decir, que, te echaste un focote, <risa> porque, bueno. <risa> eh, <risa> sí, porque esa también, pero para esa sí tienes que estar como que súper entre relajado y eso porque si sí te, uh -huh. te bota, o sea te, te te deschaveta todo porque fíjate fue con eso y con alcohol combinado eh la marihuana es depresiva es como relájate no sé qué y al mismo tiempo la pinche cocaína te vuelve Ay, Dios, vamos así que no sé qué y te cómo son los efectos lo estamos uh -huh. viviendo entonces, el, el cuando lo mezclas, el cerebro, las terminales nerviosas se quedan así de, espérate, y entonces el cerebro se queda así de, tengo frío, porque está haciendo frío de noche, no, pero tengo el suéterzote, no, y, y tengo todo, calor. Tengo, tengo calor, al tener calor tu cuerpo dice, estoy sudando, no, entonces la famosa de, y ahora qué hago, no sé qué está pasando, y el efecto temporal que dices de flashazos así, es, es, es la marihuana. El efecto que dices del de bajón así de después de la subidón, después del subidón, tú, me imagino que tuviste hasta como taquicardias así y aunado a tu problema de, de la ansiedad natural de que, uh -huh. híjole, no, no, no puedes, este, como, como el hecho de que no puedas controlar cosas externas, te, te, te, pon, te estresa, ¿no? Ajá. Entonces en ese momento con la cocaína se, me imagino que tu corazón así de, como en las caricaturas se, te salía así y, y querías como sentarte y cuando te dio el monchis de la marihuana todavía traías el efecto del... del... Del, de la cocaína y tú estabas así, Yo, y tú estabas como entre inconsciente, por eso te fuiste todo, porque sí, o sea, lo, es una, no es recomendable, no, o sea, si de por sí no es recomendable de, de que además lo revuelvan o hagan este tipo de locuras por sentir más, pues es un, es un, sub es una, no sé, diría, pues sí un sobreestímulo, porque... Te estás estimulando primero con el THC normal y luego con, con, la, con la cocaína y aparte traías el depresivo del alcohol. Entonces Exacto. todo sí, fue, una loc, fue una locura, a sí, sí fue un mal muy mal viaje porque sí, no, no estás preparado para esa cosa y tendrías que haber tenido como 10 años de preparación para ese tipo de cosas porque tu cuerpo no, no, no sabía cómo iba a estar como como a reaccionar, era como, virgencito de te, te, te estrenaron en esa onda muy mal porque sí, el, no, y, creo que me fue bien porque después de esa experiencia nunca más me acerqué a ningún tipo de, de droga que no fuera las legales que le llamamos el tabaco y el alcohol el tabaco, alcohol, los dulces, el pan de dulce Dale. el pan de dulce Mía Califa. Ay, que, <risa> no, sí, me fue bastante mal y bueno, precisamente amigos compartimos este tipo de experiencias para que una tengan cuidado, si ya pueden llegar a ser consumidores que no estamos excluyéndolos, que puedan llegar a tener este tipo de comportamientos, pues tampoco le den a la gente sin experiencia este tipo de... De revolturas, ¿no? de mezclas raras que a lo mejor ustedes ya no les hacen nada, pero a, a unas personas que realmente se van estrenando en ese mundo, pues sí les puede llegar a pasar un muy mal viaje y una factura. Ahí, como dicen también, la pálida, ¿no? te da la pálida que te pones como, como malo. Y, y lo hablaba aquí en, en la previa investigación que logré bajar depende del contexto muchas veces incluso acudimos a nuestros propios prejuicios y, y si no estás tranquilo en ese momento que quieres experimentar esa esa vivencia ese tipo de situaciones en tu vida esos mismos eh, prejuicios te pueden llegar a atacar en el viaje si es que te animaste a hacerlo no porque todos los colores se ven afectados hay conexiones neuronales que suceden eh, hay partes del cerebro que se empiezan a interconectar precisamente por esta estimulación de estas sustancias en las cuales pues, vas a tener eh, posiblemente algún tipo de experiencias con, con cosas habituales para ti y para tu subconsciente. E incluso ahorita ya se están platicando las nuevas tendencias de tener al lado un llamado CIDER una persona que te esté mirando en su juicio, que no consuma absolutamente nada y que esté vigilando como tu entorno y que te traiga de, de esos eh, malos ratos que puede llegar a tener una persona que se somete a este tipo de experiencias y este tiene la obligación de estarte guiando y estarte como atrayendo de, de tu viaje a la realidad paulatinamente para que pues precisamente pueda ser más funcional. En el caso de, de los hongos, por lo menos, y la cannabis, los hongos eh, hay en cantidades eh, que podrían ser letales. En el caso de los alucinógenos, que es a partir de dos kilos, pero creo que eso ya es una exageración. Se supone que una experiencia de, de este tipo de viajes eh, son hasta con 60 gramos y realmente eh, no, es no es adictiva como las otras drogas, como la cocaína o algunas otras de eh, diseñador, que sí te, te pegan ahí una adicción tremenda. Hemos visto miles de testimonios de deportistas, a esta Maradona, ¿no? que fue de los más destacados consumidores de esa, de esa droga, eh, Julio César Chávez, eh, los estos cuates del estaca del videgaray todos los que dicen que es que les costó un huevo realmente dejar esta adicción A, al contrario de estas incluso se encuentra más abajo por lo menos en adicción que el alcohol la cocaína y la, la marihuana la cannabis pero eh, esto lo tocamos porque pues tiene su parte mala su parte recreativa pero también hay una parte clínica tanto el THC como otros derivados de cannabinoides de la cannabis así como los eh, hongos alucinógenos según un estudio de la universidad de Johns Hopkins puede ser incluso utilizada para dejar de fumar fíjate en esto ah, ¿de haber sabido? Eh, <risa> <risa> estuve Hola. muy a tiempo de no fregarme mis pulmones con tres cajas diarias y, y, y a <risa> en ha lugar de tres, tres cajas me, me como un porrito y no pase nada <risa> Ahí sí hay, con, hay conductas hay compuestos mejor dicho la psilocibina que tiene un 60% de eficacia para la reducción del consumo de tabaco y otras sustancias así como los efectos benéficos de tratamientos modernos en tendencia de antidepresivos, es eh, utilizado tanto el THC como compuestos de, de los hongos alucinógenos, esta sustancia que tenemos aquí en el radar que se llama psilocibina, vamos a estar poniendo aquí las láminas para que ustedes puedan cotejar toda esta información e incluso Néstor ya estamos tan adelantados en este tema del consumo que ya hay blogs que te dan reglas, cinco reglas básicas para que lo hagas de manera segura. ¿no? Si lo vas a hacer, que lo hagas de manera segura. Uno, eh, se supone que lo hagas solo si son recetados. Es decir, que un, a lo mejor un, un psicólogo, Gus, nos faltaste, pero bueno, pues nos, a la estaba, otra. nos dejaron unas recetas ahí de unos champiñones mágicos. Unos champiñones mágicos. El 2 es que estés con un sider, un cuidador, una persona que esté en juicio y te esté guiando en la experiencia. En la 3 es hidratarse muy bien porque realmente puede re ocasionar eh, euforia y este euforia te hace caminar mucho, bailar mucho, etcétera, entonces el cuerpo se empieza a deshidratar y no estás 100% consciente de que necesitas agua, entonces necesitas estar hidratándote Número cuatro es no mezclar con otras sustancias, es decir, ser específicamente la sustancia que eligieron y concentrarse en eso porque realmente utilizar otras, incluso la marihuana, pues podría generar ahí un choque importante como me pasó a mí, ¿no?, inconscientemente. Y la 5 es después de tener a lo mejor una alucinación que fue poco agrata para ti, no tienes que forzar la desintoxicación, tienes que esperar, tener ahí en la cabeza que va a ser momentáneo y que realmente es una experiencia que tú que vivir y que va a pasar en algún momento. Así como pues, eh, no hacerlo en, en ambientes con poco control, ¿qué quiere decir? Que salga dentro de un ambiente como una fiesta, un carnaval, algo en lo que la gente pueda confundir tu estado anímico o tu estado en estas sustancias con otra cuestión y no te pueden ayudar por tal motivo. O incluso el, el ruido, la música te puede llevar a otras experiencias no, no deseadas. Se recomienda pues tener eh, un lugar con una persona de absoluta confianza que te va a guiar en este sentido a, a llevar las experiencias. Los efectos pueden tardar desde las 2 horas, 15 minutos, depende de la cantidad. Ahora sí que el, es esto como se dice en la receta, según este, este manual, ese, es depende de lo que te recete tu psicólogo, si es que así lo necesitas. Y bueno, las dosis bajas, dependiendo de tu primera vez, o tu peso corporal también va a influir para estas cuestiones de sumergirse en estas sustancias alucinógenas hay por ahí un documental que incluso también le recomendé a Néstor en Netflix el cual habla de todas estas conductas, incluso hay una nueva tendencia de, de poder reactivar el consumo de estos hay muchas cosas eh, que deben cuidarse es una realidad yo creo que no podemos cegarnos a que siempre ha pasado y seguirá pasando en esta sociedad, por lo menos México, eh, yo que sepa, si sí tiene altos consumos eh, al interior de las secundarias. Ahorita, lamentablemente, sé de muchos casos de jóvenes en mi área de donde vivo, que han caído en estas adicciones porque hay gente mala, bueno, no soy tan mala, pero eh, que les vende a jóvenes, a muy jóvenes, este tipo de sustancias. Y pues esto, aparte de no tener ética, eh, están en, en esa etapa de, de construcción ideológica, de conexiones cerebrales, de química cerebral, muy importante que no deberían eh, poder enfrentarse a estas situaciones hasta que por lo menos tengan conciencia de sí mismos si estén eh, pues adaptados a un tipo de pensamiento que ya les defina como una persona consciente y tolerante o incluso responsable de sus actos de todas sus cuestiones que tiene que llegar a, a vivir obviamente repetimos el disclaimer esto no está incitando en ninguna manera al consumo sino que estamos tratando de orientar eh, estos esfuerzos para que ustedes precisamente tengan en conciencia que si sucede pueden tomar estas consideraciones no Néstor qué te parece a ti Sí, es importante que, que lo consideren porque pues todos estamos inmersos, o sea, paulatinamente va a llegar el momento en el que a nuestros hijos, si no son los chamacos, va a haber alguien que, ah, sí, este, antes existía el mito, mi, mi abuela decía, no, si te van a regalar el polvo, te van a regalar el, el cigarro, te van a regalar el todo, no sé qué, ¿no? Y, y yo en algún momento me llegué a pensar, o sea, pues si esas cosas son caras, ¿por qué me lo van a regalar? no O sea, yo yo llegué como a imaginarme que, ¿por qué me iban a regalar algo que era caro? ¿No? Pues ¿cuánto cuestan los gramos de esas cosas? No tengo idea, ¿no? Pero mucha gente dice que es caro y el hecho de que tengan que terminar robando para complacer estos vicios, pues es, es el hecho de que es difícil pagar, ¿no? Y como vemos los estereotipos, ¿no? Que todos los que incurren eh, en el uso de la cocaína y estas cosas pues, son empresarios y eh, gente de muy altos ingresos lamentablemente pues para tener un público cautivo se tiene estos cuates lo que hacen es incurrir y, y... Eh, imponerla a los chamacos Y sí, como bien lo dices El Doc, el doc Gustavo lo ha, lo ha explicado aquí En esa etapa pues Los morros están en el cerebro de en, Su cerebro se está desarrollando Y está la melaninización De las neuronas si entra un componente ajeno a la melanina y a todos los elementos que tienen que ir entre los neurotransmisores, le van a repartir la madre al desarrollo de los chamacos en todos los aspectos. Y si a eso le suman negligencia, violencia intrafamiliar, ausencia, falta de comunicación... Sí, eh, y eh, Bad Bunny. Sí, Bad Bunny, es, eh, narcoseries, todas esas tonterías... Pues imagínense el futuro que, que les espera a estos chamacos, ¿no? Porque dentro del consumo, dentro de todo este alucín, van a pensar que cuando ellos no quieran, pues se la venden a, al otro y el otro así, y van a pensar que eso está bien. Y no, o sea, ya se convierte en narcotráfico. Y no es correcto, no es una de las actividades eh, que sean bien vistas. ¿Por qué? Porque pues, causa daños a la salud. No estamos diciendo que no este, ocurra, sí ocurre, o sea, y, y esto que acabamos de describir es una de las formas conforme se va desarrollando, hay un montón de formas que se van a desarrollar, pero esta es una de las que, por ejemplo, si hemos este, visto de cerca con los morros aquí y cosas así, que de repente se van perdiendo en, en todo esto y es muy difícil y causa mucho dolor, ¿no? Pues todos lo, lo vemos en las noticias día y noche y son efectos son causas que después de todos estos procesos pues, alguien pudo haber dicho no a tiempo, yo sé que suena muy romántico esto de decir no, que no lo voy a hacer porque yo soy un ser de luz y todas esas tonterías, yo sé que suena, pero al final de cuentas las convicciones, la fuerza de la voluntad de no incurrir en, en a subirle el nivel a, a las tonterías que se vayan haciendo pues viene en base, con base en el desarrollo que, que vamos teniendo ¿no? Imagínense el Néstor de 15 a 18 Que sí, se echaba que su porro, no sé qué, en ese aspecto Pero pues traía también la carga de Hijo, tengo que llegar a entregar las calificaciones Tengo que llegar a trabajar al puesto con el abuelo El abuelo me encargó esto, no puedo fallarle O sea, vamos el hecho de no haber incurrido en otras cosas era porque también tenía como esa parte en la voluntad, en la fuerza del, del pensamiento, en el que tenía yo que apurarme para entregar las cosas, tenía yo que apurarme para hacer el... Y, y luego ir al disfrute, ¿no? Como dije en un bloque, en el bloque anterior. Primero lo que deje y luego lo que apendeje, y así, y así trataba yo como de llevármela. Y aún así tuve problemas de alcoholismo, de tabaquismo fuertes, o sea un hombre de 27, 28 años porque iba a estar escupiendo sangre tras una crisis de alergia No, o sea no tenía sentido mientras otros andaban 27, 28 años al mismo tiempo jugando fútbol y esas cosas ahí tenías al Néstor escupiendo el hígado, escupiendo la pues todo el sistema respiratorio porque se fumaba tres cajetillas al día ¿Por qué? Porque no tenía como esa decisión como para decir no puedo, no quiero, no sé qué, entonces, eh, eh, y eso solamente se logra conforme el cerebro se va madurando. Ya cuando dije, pues ya para qué, hoy no quiero, hoy no quiero, hoy no quiero, un día a la vez, un día a la vez, y al día de hoy llevo siete años sin fumar y más años sin tocar la cannabis. No porque haya sido yo, ni siquiera soy el ese flaco chupado así típico que te ponen en las imágenes, ¿no? <risa> No, o sea, pues veanme, no, no, no, no, no soy. A lo mejor todo este sobrepeso es el efecto del monchis, porque después de un buen corro, pues te da una hambre endiablada. Eso sí es un hecho, ¿no? Pero no, no, no quiere decir que por eso sea bueno. Eh, y no quiere decir que las anécdotas que, que se cuentan así aquí sean como algo que, ay, mira, sí es divertido. No, no, o sea, ya lo dijo Francesco, él lo vivió de una forma, le trajo efectos negativos. Yo lo viví de otra forma, sí trajo efectos negativos porque efectivamente no me consideré un trabajo hasta apenas hace tres años. Yo, yo iba de un trabajo a otro, no duraba en uno, no duraba en otro. Tantito me decían ah, que voy a estar ahí. O sea, todo ese tipo de cosas pues son cosas de no tomar la decisión correcta a tiempo. Así que aquí no les vamos a tratar de dejar ningún consejo. Nada más les estamos diciendo, aprendan a decir que no a tiempo. Padres de familia, comuníquense con los chamacos, a ver qué estás haciendo, por qué, qué, qué traes ahí, ya, ya te vi muy jorobado por allá, a ver, explícame. O, todo ese tipo de cositas con el objetivo de que, pues de chavillos, eh, las neuronas que están vulnerables, pues no tengan contacto con estas sustancias que es donde se generan las adicciones. Para que una adicción sea fácil, bueno, no fácil, sino... Eh, tiene que, tiene que iniciar después de los 21, por eso los gringos tienen este de no tomen alcohol hasta después de los 21, porque hasta después de los 21 todos los procesos de desarrollo físico, los cambios secundarios y desde luego la melanización de las neuronas ya terminaron, ya se llevaron a cabo y ya hay una madurez en todas esas partes del cerebro y por eso los gringos dicen, no puedes tomar una cerveza hasta después de los 21 años, no puedes alcohol ni cigarro hasta después de los 21 años, ¿no? Se ve tan mal nosotros los mexicanos, ¿Ah, ¿a poco se puede? un Néstor de 18, por allá, <risa> un Néstor de 15 por allá con su cigarro y su caguama, ¿a poco les ponen límites? Pues sí, o sea, sí hay que limitar las cosas, porque al final de cuentas, tiene mucha más vulnerabilidad a la adicción, a las malas decisiones en esas primeras etapas. ¿Y cómo se corrige? Pues con comunicación. A ver, ¿qué haces? Voy por ti a la escuela, te llevo, veo qué estás haciendo. Comunicación con los profesores, ¿qué, has, qué ha hecho? ¿Cómo le va? ¿Sí se está este, acoplando a las clases? Todo ese tipo de cosas. No estamos diciendo que lo hagan así, que lo hagan asado, que la forma en la que lo hacemos o que la decimos que, lo, que así se hace sea la correcta, pero a final de cuentas es lo que podemos nosotros ver como tangible y lo que en algún lado funcionó. Yo recuerdo a mi abuelo haber ido a, mis, a mi escuela, ya al CECIT, ahí al Politécnico, a pedir mis calificaciones. ¿Por qué? Porque andaba siempre el viejo ahí en trucha a ver qué anda haciendo este canijo. Y sí, o sea, le daban las calificaciones y el viejito ahí de sesenta y tantos años y vámonos, ¿por qué? No, pues es que voy a ir con mis pates No, vámonos. No, pero es que voy a ir a un concierto de Laragana la aquí en Aragón, este... Sí, sí. Vamos a llevar unos este, kilos de frijol y vamos a ir al concierto y que no sé qué. A ver, yo voy. Pues ya, sí, ya, <risa> que... <qué, qué, risa> te da pena que va el abuelo al concierto. No, ya vámonos a la casa. No, vamos al concierto, yo también quiero ir porque... Sí me dijo tu tío que íbamos sí, que iba a ir al concierto y a ver si lo alcanzo allá. No, no, allá vamos. <risa> bueno, regrésate al, a la escuela. Entonces, ese tipo de cositas que fue lo que yo viví, que fue en, el que, en lo que yo estuve inmerso, pues evitó que a lo mejor ese Néstor de 17 años, 16, 17 años, pues se fuera otra vez a echar relajo y no entregara una tarea, no terminara de estudiar, o simplemente no estuviera leyendo la revista muy interesante y, y trajera otras consecuencias más, más graves. Ese tipo de cosas, pues fue, no fue otra cosa más que comunicación e interés. Y fue lo que evitó, por ejemplo, algo más grave. Así que, consejos no hay. Nosotros les dejamos la información aquí para que ustedes digan, ah, pues sí, la, la", pero no les estoy diciendo, hablen con sus hijos, no, o sea, tengan como. En cuenta que solamente estamos dando la información, y pues sí, o sea, todos vamos a estar en mis cuidos de una pues forma. como en de... A damos nuestro, nuestra vivencia, ¿no? Ah, exacto, hagamos nuestra vivencia, y de una u otra forma, a mí por ejemplo, eh, me han dicho, ¿no? Que cuando vas a los hongos a Oaxaca, eh, ¿no? no, no me llama la atención, no, que está padrísimo, que porque es como una excursión, el hongo, el hongo te elige a ti y el hongo tú puedes, este, el hongo va a decidir si tú te lo comes o no, y dije, nee, ah, no, ni siquiera me alcanza para el autobús y no sé qué, o sea, sí me ha dado como la curiosidad de ir, pero digo, ahorita que ya tengo como 41, ahorita digo, bueno, lo que preparo el presupuesto para el viaje, no me voy a querer ir en ADO, me voy a querer ir en avión, no voy a querer <risas> hospedarme en una cabaña, ¿no? un hotelito más o menos, entonces... Va incluyendo gastos Entonces, paulatinamente digo No, nomás me compro dos cervezas aquí Y escucho episodios viejos de la voz del pueblo Porque no voy a llegar a eso O sea, es, me cuentan mucho la experiencia del hongo Pero digo, no, ahorita no, todavía no quiero No me llama la atención No porque no me llama la atención Sino porque mi experiencia a lo mejor requiere más Un camino más largo, ¿no? Que el avión, que el hotel, que el hospedaje Que el desayuno y ese tipo de cosas y, y conscientemente, pues yo digo, no Implica gastos, implica esfuerzo Implica que no voy a estar en el trabajo Dos, tres días y, Híjole, no, no, no, no, mejor Mejor lo evito Entonces, aquí el, el comentario Es que ya con un poquito Más de razonamiento, un poquito más De madurez, ya puedo decir un no Contundente, ¿sabes qué? No quiero No quiero, ¿por qué? ¿Por qué no quieres? Pues no sé qué, pues no puedo, no he podido No tengo, y además, no quiero esa es la, la columna vertebral de este programa Que todos aprendamos de lo que son nuestros entornos Nuestra educación y lo que nos fueron enseñando nuestros padres Y nos, nuestros mayores a decir que no Y pues tener esa voluntad de evitar conductas Que pueden traer consecuencias más severas Exactamente, además de, de esto... Eh, uno de los puntos más notables que mencionan estos autores de las páginas o estos blogs es no tomar ningún tipo de decisión estando en una situación de depresión porque también puede tener efectos adversos. Incluso ya después de que haya pasado el efecto dos semanas de, eh, o tres después, hay unas personas que han presentado alucinaciones de recuerdos de los que tuvieron en esa experiencia del viaje. Entonces, pues ahí está, amigos. Dejamos abierto los comentarios para que ustedes nos hagan el favor de compartir también sus experiencias. Si les gustara que aquí las leyéramos en este blog, en este, blog, en este programa, nosotros podríamos compartir también sus experiencias. Si gusta, incluso de manera anónima, que digo. Eh, a final de cuentas esto edifica creo que compartir estas experiencias pues también le da más visión a las personas que pueden llegar a tener la curiosidad incluso de incursionar en este tema de las sustancias alucinógenas y bueno no sé con qué quieras concluir Néstor tienes por ahí algún cierre en específico o tus redes sociales por ahí para que se conecten al tic tac Aquí quizás este web Sí, esta vez no hay un cierre No hay algo que dijéramos este, Háganle así, háganle asado, háganle Hagan la tarea, hay un consejo, no, este día no Y pues prácticamente Cualquier cosa que nos genere un, un placer, un algo así Nos puede desencadenar En una adicción No necesariamente puede ser alucinógeno O algo así, sino que yo lo puse el ejemplo muy, este, como de broma del pan de dulce, pero sí, o sea, si no lo puedes dejar y tienes que hacer cosas o dejar de hacer algo para conseguir eso, pues obviamente ahí hay un problema serio, ¿no? Y a mí me pasa mucho con el pan de dulce, estoy almorzando y ah no hay par y dejo de desayunar y me voy o estoy en llamadas del trabajo y ahorita vengo, voy por un pan y me salgo por un pan, pero eso, ya, ya, digo, es, hay de cosas a cosas, ¿no? Pero todo lo que represente un exceso y que por eso tengas que dejar las cosas de hacerlo, ese es un problema. Ahora, en cuanto a alucinógenos y eso, pueden no necesariamente consumir cosas que dañen físicamente su cerebro o que entren sustancias a, a sus neurotransmisores. Pongan algunas, este, ¿cómo se llama? Este, gráficas. Ay, se me olvidó su nombre y les puede generar un efecto de alucin, de alucinar tan leve, unos cinco, siete minutos. ¿Ven ustedes una? Este... Ay, Las imágenes de ópticas? Oh, ah, óptica unas ilusiones alarco. ópticas. Ilusiones Ajá. ópticas así de giros o de cuadros y cosas así. Las estás viendo un ratito ahí, 10, 15 minutos, con esta canción que se llama Missan. No es cierto, volviendo a casa de Julio Revueltas. Pongan estas ilusiones ópticas así de... Uh, pongan esta canción de Julio Revueltas. Cierren los ojos tantito y vuelvan a ver su entorno. Tío, no, amigos, eso les va a dejar, pero sin verano. No estoy diciendo que lo hagan, estoy diciendo que, que yo lo paso, que yo, lo, que yo lo, lo, lo vivo, porque luego sí me da así como que estoy muy estresado, me enojo, lo que sea. Pongo esa canción, pongo ilusiones ópticas, y de repente se va así la casa, se hace así, veo más mi mano así, gran, gran. O sea, una cosa, pero es parte de que el cerebro, pues, están los ojos en una cosa Estás viendo de una forma Y la música ayuda mucho y se disfruta Esa es la parte De lo que también faltó en los puntos que dijiste Saber que lo estás haciendo por tu propia Voluntad y que lo vas a disfrutar Porque cuando ya, ya es obligatorio que tengas que hacerlo Pues ahí ya está mal también Así que no hay consejo no hay razón para hacer esto, no hay una razón lógica. Que les digan sus cuates que es que para que le entiendas más a las matemáticas, no es cierto. Es que es para que este, vueles y no sé qué, no es cierto. Que la novia o el novio es que así me amas más, estoy seguro que así me amas, tampoco, ¿no? Para olvidar a la novia. novia. Para olvidar a la novia menos. Si están tristes, tienen un proceso de duelo, tienen un proceso de de que están enojados, todo ese tipo de cosas que les genere desequilibrio estando normal o estando sin ningún este, efecto, evítenlo. Evítenlo porque eso genera los problemas de las adicciones y desde luego las malas decisiones. No hay consejo para esto, no hay una forma de decir lo que es bueno o decir lo que es malo, tenemos que decir lo que ahí está, que así existe, que así se siente, que así pasa, que esos son los efectos. Y se acabó Vamos a no editorializar esta semana Porque es un tema bastante delicado Así que este es el te Este es el programa Aquí termina este programa No olviden suscribirse a todas las redes De XHT web, En TikTok, en Blogger, en la página oficial En TikTok No, TikTok es la página de relojes <risa> Esa es otra la página de, de videos de relojes es Tic Tac MX, búsquenla en YouTube, Tic MX, y suscríbanse porque es un requisito para que también se puedan ganar un reloj en la celebración de aniversario. Y eh, otra cosa? Suscríbanse a XHT Web, estamos en los 5,400 y algo suscriptores Cuando lleguemos a los 5,555 suscriptores, también va a haber un regalo Así que suscríbanse, es, es algo muy importante Y suscríbanse aquí a La Voz del Pueblo si quieren seguir enganchados en este tipo de temas Y no solo estos temas, vamos a seguir hablando Viene una tercera o cuarta parte del tema de Jacobo Grimberg este cuate que también forma parte de estos efectos como todo eso, sus y toda La pachita y todas las psicomagia y todas esas cosas que Los digo, chamanes Los chamanes Que era lo que Entonces, al principio se usaba, ¿no? De este tipo de drogas para conexiones espirituales Exacto, el chamán que te va guiando y todo eso Así que suscríbanse aquí a La Voz del Pueblo MX Vamos a traer temas interesantes Y estamos... Ya preparando algunas sorpresas que vienen interesantes con mucha, mucha más información. Y desde luego, si este video les gustó, no olviden compartirlo, repartirlo, este... Todo lo que sea, partirlo. Bajarlo, bajarlo quemarlo en DVD. Descarguen, descarguenlo, véndanlo pirata, todo lo que sea con los que nos ayude a compartirlo. Ya, ya les hemos comentado, si su cuate ahí que está en el trabajo llega y les pica las costillas, invítenlo Ajá. a crear este video para que le demuestren lo mucho que les cae mal. Efectivamente, ahí páseselo, incluso si son profesores, pásenle a sus alumnos este par de testimonios de personas en su encuentro con las sustancias alucinógenas. Yo solo puedo decir la clásica de coman frutas y verduras, hagan el amor y no la guerra. Por favor, cuídense mucho cuando hagan... Estas actividades sean las que sean y sean responsables totalmente al momento de ingerir cualquier tipo de sustancia que pueda alterar su conciencia. Aquí quedó el tema, amigos. Muchas gracias. Suscríbanse. Aquí están apareciendo los links y el video más nuevo, más reciente. Por ahí está Cómo ser un astronauta. Acá atrás te puede aparecer también el que recién subimos de la educación pública contra la privada ya está ahí el video completo está partido en dos pedazos para que lo vaya a ver en episodios de una hora y ahí están las redes sociales como TikTok, el Quay y también Facebook para que vea estos programas, estos extractos en recortes, a veces resumidos o a veces con, con las partes más medulares de toda la plática súmese aquí al proyecto y venga a platicarnos de lo que más le interese eh, lo que sea de su agrado y bueno, queda la invitación abierta siempre para que usted participe, ya sea como experto o como una persona más del pueblo, que también gusta dar su opinión yo fui Francesco Heisenberg, ah, ya no traigo mi ya no traigo mi look pero ayer, ayer andaba disfrazado de Heisenberg ahí estamos en el, en el Instagram Néstor tú eres ah. el Néstor Néstor Pickman, Néstor Pickman. Ah. <risa> <risa> Es ciencia, perrazo, como dice. Sí. Ya quedó. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima.